Para todas las personas que estaban ahí, espero que estén bien, sé que fue un momento muy intenso, un momento de locos, sinceramente es algo que me impactó de una manera muy fuerte eh, y quiero hablar de eso porque pues no sé por qué me siento tan nerviosa, perdón, también decir todo eso en español me cuesta. La cantante Becky G llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues este domingo 14 de mayo se presentará en el Festival Tecate Emblema en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Sin embargo, no tuvo la mejor de las bienvenidas, pues hubo todo un zafarrancho entre reporteros y personal de seguridad. En distintos videos compartidos en redes sociales se puede apreciar la caótica llegada que la cantante tuvo al país, pues entre empujones, reporteros caídos y gritos, Becky G salió del aeropuerto hasta llegar a su camioneta. Cabe señalar que la artista no se detuvo en ningún momento para contestar preguntas o atender a los fans. En uno de los videos se puede apreciar como al verla salir, reporteros de distintos medios de comunicación se lanzan contra ella aplastando a una de las policías que se encontraba en el aeropuerto, quienes no lograron hacer mancuerna con el personal de seguridad de Becky. También se puede apreciar como uno de los reporteros cae al piso tras ser empujado por uno de los hombres que custodiaban a la cantante, el hombre azotó con todo y cámara pero nadie prestó atención. Si te vas a casar o no, si perdonaste la infidelidad de Sebastián, son algunas de las preguntas que se pueden escuchar de fondo de los reporteros. Sin embargo, la intérprete de Chanel, mayores y mamidos, hizo caso omiso a todos estos cuestionamientos. Sé que hay muchas personas que trabajan en ese mundo que dicen, yo solamente estoy intentando hacer mi trabajo, déjame hacer mi trabajo, mira, yo también estoy intentando hacer la mía. Y la mía no tiene nada que hacer con drama, con ser chismosa, de hablar de cosas negativas en la vida, por favor.